en el que sea mejor y en el que sea peor. La ausencia del Estado, y eso es otro de los problemas que a veces puede pasar o puede ocurrir a determinados anarcocapitalistas que parece que consideran que el único problema, el único mal en el mundo es el Estado, y no lo es, es que en ausencia de Estado todos vamos a ser maravillosos, y ¿sí? no es verdad. Yo, por ejemplo, como, como, como eh, católico, creo que el, el hombre eh, parte del eh, pecado original, por lo tanto el hombre eh, en cierta medida está roto. Entonces, siempre tiene una cierta tendencia a, a, a, o la tentación a hacer, a hacer el mal. Por lo tanto, no es que el, el Estado sea el que corrompe a las personas, sino que es una consecuencia, más bien, yo lo veo como una consecuencia de esa posibilidad de, cor, de corrupción. Y luego, por otro lado, con lo que decía Eduardo eh, en relación con lo de la desconfianza, estoy de acuerdo que existe una, en generalmente existe una tendencia a la, a la desconfianza y eso creo que es, provocado por la idea de, eh, como hablaba eh, Bertrand de Juvenel o Robert Nisbet, la idea de que eh, las asociaciones intermedias suponen siempre un contrapoder, claro, a la, al poder del Estado, eh, en el sentido de que establecen una serie de lealtades y de compromisos morales de las personas y también una serie de dependencias, es decir, la persona nace, no nace de, de forma autónoma, sino que nace normalmente en el, en el contexto de una familia, que es la, la primera sociedad en la que se encuentra y luego esa familia eh, generalmente en el marco de una pequeña comunidad y luego tienes por ejemplo otros barrios, asociaciones o, o iglesias y ese tipo de asociaciones normalmente imponen principios morales independientes y lealtades independientes que el Estado intenta, eh, intenta eliminar